ustedes eh, con nuestro invitado de hoy porque y pedirle disculpa pues al general Juan Pablo Ferreira Vera que está con nosotros esta noche director regional noreste con asiento de San Francisco de Macorís un hombre ya con 30 años dentro de los cuerpos castrenses y la policía nacional eh, académico ha completado su ciclo académico de eh, la parte en en investigación, todo el tiempo ha estado aquí, en varias oportunidades como inspector, estuvo antes en Nagua, después estuvo en Bonao, y ahora tenemos dirigiendo esta plaza, un abogado de profesión y un hombre, pues, en el tiempo que tenemos conociéndonos, muy breve, ha habido una empatía, porque he visto él la voluntad y el deseo de venir a trabajar para garantizar nuestra paz sobre el respeto de los derechos humanos, pero haciendo cumplir siempre la ley. Señor general, bienvenido a este humilde espacio, tocando el fondo que dirige el doctor Pitágoras Vara. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, doctor. Eh, agradeciéndole de antemano la invitación que nos haga aquí a su programa que he escuchado, que he visto. Eh. Muchas gracias. General, sería interesante saber eh, inmediatamente eh, después de este saludo, eh, para que la gente conozca un poquito el perfil del oficial a. a además de lo que yo dije eh, lo que usted tiene dentro de su dilatada carrera dentro de la policía 30 años de servicio para que la gente conozca un poquito su hoja de servicio aquí eh, ya a su llegada dirigiendo esta, eh, esta dirección regional noreste Sí, bueno, yo ingresé a la Academia de la Policía en el 1991 graduándome de oficial en el 1994 mi primera experiencia policial fue aquí en San Francisco de Macorís. Eh, he salido y he vuelto eh, en varias ocasiones, lo que me da la, la, la posibilidad de conocer especialmente la idiosincrasia aquí de, de, del pueblo. Conozco bien el pueblo. Eh, San Francisco está rodeado de hombres y mujeres trabajadores. Es un pueblo luchador. Y no nada, vinimos aquí fue a unirnos a las demás autoridades eh, para trabajar en conjunto con todas también las fuerzas vivas y brindar realmente lo mejor de nosotros. Eh, como le dije, soy egresado de la Academia de la Policía, también soy egresado también de la Universidad, soy licenciado en Derecho. He agotado todo el pénsul el de estudio de oficial de policía aquí de la República Dominicana, haciendo al varios cursos en varios países, y nada, nos encontramos aquí humildemente tratando de brindar lo mejor de uno aquí. Qué bueno, General. Antes de, de asumir aquí, ¿en cuáles posiciones estuvo usted y en qué área se ha desenvuelto más? Porque ustedes saben que... Eh, dentro de lo que usted llama especialismo todo militar, todo policía tiene un área de influencia en la que se especializa Bueno, yo he estado en diferentes áreas en la policía, yo he estado en el departamento de la DICRIN, especialmente robo en el departamento contra robo en la capital también he estado en la DGC, la antigua AME he ocupado posiciones ahí Chimera he sido comandante de todas las carreteras y las autopistas del país también en Santiago eso es en la DGC también he, he ocupado posiciones también en la policía turística en Politur he también andado de esas áreas prácticamente en Bávaro en Las Romanas Juan Dolio eh, Sosúa y Cabarete he estado en varias ocasiones también en la inspectoría, la inspectoría, como usted bien sabrá, es un órgano de control de la institución, realmente es una escuela, para mí la inspectoría fue como que me ha catapultado verdaderamente. Me siento orgulloso de trabajar en, en, en, haber trabajado en ese, en ese departamento de, institucional. Ahí se aprende de lo que es el ejercicio específicamente de policía. Y Uno tiene toda la oportunidad de ver todos los casos de, de, de, de policía que suceden a diario. Y uno ahí se va dando cuenta y lo palpa y una bonita experiencia la verdad que sí Qué bueno, y ya hay una parte entrando a, a lo que es nuestra nuestra área de influencia y esta dirección regional noreste ustedes saben que aquí muchas veces le meten el cuco de que usted va para un pueblo difícil eh, los franco y los que viven en la provincia de Duarte dentro de esta regional que abarca eh, diversas áreas eh, es difícil, pero ya usted, habiendo estado aquí, lo conocía. Una vez que se produce pues, eh, su designación y todo comandante se, esta, se esta, establece una estrategia y un plan de trabajo, eh, ¿qué ideas tenía antes ya de, de llegar y una vez que fue designado aquí en la Dirección Regional Noreste? Bueno, eh, casualmente, cuando yo vengo por primera vez, Aquí, como oficial, mi primera experiencia, vine en medio de una huelga. O sea, casualmente, cuando me inicio como director regional, vengo también eh, a enfrentar lo que se llama una huelga. Yo me siento, me siento bien estando aquí. Eh, y tengo buenos amigos. Eh, siempre. Eh, Existe, los amigos de uno le dicen, mira que Macorí es fuerte, pero yo me siento cómodo aquí, yo me siento cómodo porque conozco eh, bien, sé que son hombres luchadores, eh, ustedes tienen una historia, desde el primer momento de la fundación, de, de la nación, aquí se fue que se hizo la, primer, la primera bandera, y son guerreros, ustedes son guerreros, y yo me gusta esa gente que son luchadores. Naturalmente, yo soy un hombre perteneciente a esta institución eh, que vine a cumplir una misión de mantener la paz y la seguridad ciudadana. Y eso viene con toda la intención de hacerlo. Y por eso, bueno que estén conscientes que ven en mí un oficial que vino con toda la intención de colaborarle, que me pueden utilizar como canal de canal de vía, para que para cualquier entendimiento y de cualquier protesta que quieran, cualquier llamado, que quieran que me utilicen a mí como vía, pero hay algo realmente que no se puede negociar porque es el orden. El orden. Yo vine aquí con una misión específica. Porque como usted bien sabrá como abogado, nosotros como institución fuimos creados en el 1936 y desde el 36 hasta el 2010. Éramos un cuerpo policial. Era un cuerpo policial. Así es. Desde la constitución del 2010 se importantiza y se constitucionaliza la labor policial. Cuando no, realmente nos dedican eh, eh, unos artículos 255, 256, 257 y también tenemos eh, nuestra propia ley, ley orgánica. Policial, sí. Y nosotros basado en eso es que caminamos Tratamos siempre, somos respetuosos de, de, de, de los ciudadanos, me gusta siempre agotar siempre el debido proceso, eh, respetuoso de todo en sentido general, pero también celoso con el cumplimiento realmente de los deberes de cada ciudadano. Y, y hablando precisamente de eso general, que llegó una huelga y tuvimos la grata eh, oportunidad de coincidir en el ambiente de, de conciliación, procurando que San Francisco de Macorís pues no arrojara saldos de vidas humanas y que sobre todo se generaran disturbios que perturbaran la paz y que precisamente eh, ha sido esa una de las características y usted sabe incluso hoy eh, una marcha en contra de los supuestos abusos, trajimos en el día de ayer a, al, al, al director a nivel regional de la DGC y sería interesante entonces saber también porque hay una, una labor de vigilancia y es una queja, me lo estaba escribiendo alguien ahorita y me lo, me lo dijo a secreto. No se extrañe si después de esta introducción del diálogo, eh, sepan ustedes que el general es una persona accesible, aunque ustedes lo escuchen con esa voz de locutor, porque el hombre tiene, tiene voz de locutor y tiene como abogado el manejo el conocimiento y del de, perfil que, que él maneja, tener la confianza de llamar y hacer cualquier tipo de, de pregunta que ustedes quieran. Y él nos no preguntaba y nos decía que había una, una parte de la parte alta de la ciudad que, que no veían esa, esa presencia del patrullaje como se ve en los sectores privilegiados donde ha crecido la ciudad en las urbanizaciones en donde está la parte comercial y hablaba de una ausencia de patrullaje en esa zona si es que tienen poco personal y si eso podría cambiar dentro de su gestión después de esta llamadita darle respuesta a eso buenas noches sí, buenas noches si buenas eh, eh, eh, yo eh, quiero, ten la gentileza, ten la gentileza, hermano, de bajar el volumen de tu televisor para yo poder escucharte y no haga feedback. Yo quiero, yo quiero que se corrija algo en la policía o los policías. Porque yo trabajo cerca de policía. Trabajo en institución y trabajo con policías sin camino mío. Conozco algo en la calle que lo, algunos policías hacen que no está bien. Policías que se dedican como a, como a una amistad en algunos barrios, conciertos... Personas de, de bajo mundo. que eso no está bien. Porque yo, no es que los policías tienen que tener enemigos. Pero policías como haciendo coro, eh, que uno lo ve, vestido de, de, de, con su uniforme. Haciendo coro con cierta gente del bajo mundo. Y cuando se ofrece un pataleo, tiene, como que se sienten como obligados a defenderlo. O sea, es que el policía no tiene que ser enemigo de los barrios. Pero no puede tener ese acercamiento tanto con ese tipo de bajo mundo. Digo yo. Digo yo. iba a decir a estos policías de que era parado con su guagua un grupito que no son no se le buena acabar pero con una risita y una cosita y una caricia y una cosa que no son buenas no es que el policía tiene que ser odioso pero tiene que tener tiene que tener cierta distancia digo compre, eh, comprendo yo de esa forma porque tengo un poquito de conocimiento de eso y por eso es que yo hablo así me entiende eso, eso es que hay que corregirlo porque el ciudadano no es que tener no es que el policía tiene que tener odio con el ciudadano sino le eh, den un poquito de alejamiento no esa amistad como tan seca porque eso eso como que daña mucho Gracias. Antes de que el, el general te conteste, yo te voy a pedir un favor, Gustavo. Sabes que nosotros no nos guardamos nada aquí. Cuando tú veas y tú entiendas que un miembro de la uniformada está en algún tipo de actividad que tú consideres que sea incorrecta, tú tiene un celular, te lo graba para que eso sirva como evidencia y no lo envía, y con mucho gusto se lo hacemos llegar al general. General. Sí, yo coincido, yo coincido totalmente con, con esa persona. Eh... No hay por qué el policía no tiene que ser enemigo así y ser una persona, no puede confabularse. Nosotros tenemos dos órganos de control institucional, que es la inspectoría y asunto interno. Como bien dice el doctor eh, Pitágora, háganos llegar ese documento para que se origine una investigación y nosotros corregir ese mal. Muy bien, y sobre el patrullaje que decían en los barrios, después de esta llamadita... Eh, si sí, podrían los barrios tener pues un poquito más de patrullaje cuando hablan de los barrios, todo el mundo sabe que de la zona norte de la libertad hacia arriba buenas noches buenas noches Pitágoras cómo está mi amigo Cheinoa adelante Sí, se habla Cheinoa de Víctor Valle general un placer para mí la, la pregunta es la siguiente yo además como político y dirigente comunitario estoy preocupado porque muchas veces nuestros jóvenes delinquen porque no encuentran una orientación adecuada de personas que les oriente para llevar un buen vivir en la sociedad. Eh, usted está dispuesto a que, si nosotros nos acercamos a usted, usted impartir charlas de prevención de drogas y de la delincuencia de nuestros jóvenes de, de nuestra comunidad, eh, y que si acepta una invitación de parte nuestra, nosotros visitamos su oficina y ponemos a su entera disposición para cooperar, para que la delincuencia, pues, baje de nuestra población. Muchas gracias, Che. Muchas gracias, Che, por la, por la llamada. Él te, él te va a responder ahora, pero como tú estás viendo el programa, eh, nosotros vamos a servir en este espacio como, como canal de comunicación. Eh, yo espero que mi amiga y compañera de muchos años de la labor en periodística, Xiomara, no te me pongas celosa, Xiomara, que es al margen, porque vamos a, a servirle aquí, de, ...de Relaciones Públicas y de Portavoz del Pueblo. Adelante, General. Sí, miren... Al no eh, llegar esa solicitud, y nosotros con mucho gusto... ...el General es un hombre que contesta sus llamadas y los teléfonos inmediatamente... ...si está desocupado. Sí, así es. Mire, es bueno que el pueblo tenga conocimiento. Yo soy eh, el director regional... ...noreste de la Policía Nacional... Eh, no solamente esta provincia, yo tengo cuatro provincias y cinco departamentos. Es bueno que le diga cuáles son para que la gente sepa qué está del, dentro del marco de su jurisdicción de responsabilidad. Sí, perfecto. Entonces, nosotros tenemos la provincia Hermana Mirabal, la provincia de Duarte, tenemos la María Trinidad Sánchez y Samaná. Eh, hay un departamento por su importancia turística que es el de, de donde está la playa. ¿Nago? Eh, eh, no. Eh, eh, la, ¿La Terrena, en Samaná? Eh, ¿La eh, Galera? Eh, la Terrena. Y La Terrena, pues un área de mucha influencia turística hay en un, Samaná. Hay un departamento ahí, realmente, de, de la policía. Nosotros tenemos un organigrama... Ah, ¿pero qué bueno, mira, yo no sabía, como tengo mucho que no voy a las terrenas. Claro, nosotros tenemos un organigrama de mando y... Yo como director aquí abarco Esas cuatro provincias Imagínate tú con los municipios Y todas las y, y todo, todo, todo la áreas de influencia que tiene, ¿no? Las Yo, ocupaciones que tiene. O sea que podría estar aquí Mañana podría estar en Samaná Podría estar en María Trinidad Sánchez Podría estar en Santo Domingo Porque con la labor de inspectoría También tiene que estar en contacto permanente Con, con el director de la Policía Nacional Así es Nosotros vamos a hacer un levantamiento Que queremos verdaderamente brindar Lo mejor de nosotros un levantamiento un de, de, de cada departamento, porque como decimos en María Trinidad Sánchez, eh, allí cuando nosotros llegamos hicimos un levantamiento basado, o, un levantamiento de qué es lo que tengo y qué es lo que se necesita, pero no basado en algo, a un criterio eh, mío personal. ...sino basado en lo que está establecido... ...al criterio institucional... Al criterio ...y institucional. viendo las herramientas que tenemos para poder trabajar... ...exactamente... ...y así <risa> se hizo... ...yo pienso hacer repetir eso... ...ya como director... Yo, ...yo le dije... ...cuando hice ese levantamiento... ...por ejemplo, no, tomamos en cuenta... Este eh, ...lo que la ONU... ...ha mediado... ...que son 250 policías... ...por cada 100 mil habitantes... ...entonces... ...nosotros fuimos y nos dimos cuenta, bueno, yo soy un comandante, yo tengo que saber, ahí María sánchez Sánchez, cuánto habitante hay, la, longe, la densidad poblacional, la longitud, el territorio, verdaderamente, de, son cuatro municipios, cuatro eh, tantas sesiones, porque queremos brindar lo mejor de nosotros, no queremos estar... Como... Para tener presencia en todos los lugares. Exactamente. Para hacer, eso quiero yo hacer aquí en toda la dirección, o sea, en la dirección completa, en todos los departamentos, en todo departamento, la mano aquí, porque no quiero ser, yo no soy, no, yo no soy un oficial farandulero, farandulero. Me gusta brindar dejar, para dejar algo establecido, para decirle a nuestro director, mire, yo tengo esto yo cuento con esto y de acuerdo a lo que esté establecido falta esto, esto y esto. ¿Usted ¿No me entiende? Poner que todo funcione. No me gusta, sí, yo soy un oficial de, de que me gusta eh, la proximidad y me gusta interactuar verdaderamente con toda la fuerza viva, recibir de manera directa la problemática, pero entiendan que también eso se va a hacer en todas las provincias. Entonces yo voy haciendo ese levantamiento. ¿Y qué tiene oficiales en los que delega, en sus respectivas áreas de influencia? Esas actividades y esas funciones también cuando no puedes contar con su presencia. No, no, naturalmente. Yo agarro, cuando hacemos eso, eso, esos encuentros, yo voy con mi staff de oficiales y ese de ese barrio tiene que tener esa comunicación. Ese líder de ese barrio con ese oficial que le va a dar respuesta. Usted me entiende porque uno un hombre. A veces hay personas que llaman eh, a las 3 de la mañana, Voy pues yo no apago mi celular, a las 3 de la mañana que hay una música aquí al lado, en un barrio. Y usted llamó a la policía, porque debe haber, debe, debe funcionar. No, un hombre no puede hacerlo todo. No, no, puede o hacer hacerlo sea, hacerlo o sea, todo. A las de la mañana me llaman. Y porque yo, el general también duerme. No, claro, no es un ser humano. Entonces queremos hacer una estructura organizacional para que todo funcione y hacer un trabajo serio, serio, unirme a las demás autoridades y a, todo, a todos los dirigentes. Eh, eh, eh, clubes de clubes, el sector eh, empresarial, bueno, bueno, el eclesiástico, en fin, todo, todo ese tejido social te unido, es difícil que, que, que uno no le haga, uno le haga un cerco realmente a la delincuencia. Sí, porque, porque los lo, lo, lo que son malos son menos, los que no. somos menos somos más, y esos son fácilmente identificables cuando hay una comunicación efectiva entre policía y comunidad. Me, y eso es lo que usted quiere lograr. No. Tengo un par de llamaditas más eh, para el director, Ajá. para que complete las ideas. Aquí que está ahí WhatsApp, espérame, que tú llamaste primero, pero tengo dos llamaditas antes. Buenas noches, dígame usted. Sí, buenas noches. Este es una de este que hay una comunicación eh, directa con el pueblo. Le habla Roselio de Tenares. Dime, Rosendo, ¿de qué sí, parte de Tenares? La pregunta ¿De qué parte mí, de, Tenares? de Tenares? Rosendo, ¿de qué parte de Tenares? De Tenares, de la Duarte, número 5 en Tenares. Muy bien, Tachero. qué bien, adelante. Sí, la pregunta mía yo quisiera que el jefe de la policía estuviera escuchando esto y cuidado si es presidente yo le quiero hacer una pregunta general con mucho respeto porque veo que una persona con mucha capacidad no por alabarlo, porque yo no alabo a nadie pero eh, eh, es lo que él ahora mismo presenta mire eh, comandante el, el, la pregunta mía es para usted ¿por no, no se hace algo con estos motoristas que andan sin mofle haciendo, dañando el medio ambiente, que todas las personas que vivimos en avenida y calle viva no podemos dormir, no tenemos paz, no podemos tra tener tranquilidad, no podemos hablar por teléfono. Si hay una persona enferma, esas personas están en un desespero porque los motoristas no tienen... Eh, de, de, de, no, no tiene mayor respeto de andar como la gente porque usted sabe comandante lo bonito que se ve un motor con un silenciador y aquí no ha habido un solo hombre que se haya puesto los pantalones para decir vamos a corregir el, el, el ruido de los motores que tanto daño le hace al medio ambiente y a nosotros los seres humanos Así es que esa es la pregunta para usted, General. Muchas gracias por tu llamadita desde Tenares. Ahora sí, dime, joven. Te, te, te escucho, dime. Un momentito, dime ahora. Aquí está, aquí lo tenemos. Gracias por esperar, dime. Buenas noches. Buenas, Pitágoras. Adelante. Espera un momentito, voy a tumbar otra llamada para pasar la tuya. te este ve es un hombre serio. Sí. Lo conozco yo de segundo teniente. Hay que ayudarlo a ese general. Dice él que. Dígale que, es... que es Ureña que le está hablando, que yo lo quiero mucho y hay que ayudarlo. Es un general serio. Gracias Ureña por tu llamadita. Me disculpa a la otra persona, pero él había llamado para pasarle el turno me gusta respetar los Buenas noches, que dice general pero menos, pero Pellín, dice, Pellín, Pellín, de Samaná, un reportero especial que tenga. saludo para ese coronel. General, general, que es general. El supervisor de la provincia de Santa Bárbara de Samaná. General, coronel. General, general, evidente. No tenga la movilidad de decir al coronel de la provincia de Santa Bárbara de Samaná que los pobres que le cobran placa... Que si ustedes van a tener una de yo como reportero no se lo voy a tirar porque aquí en San Manuel está mucha mula vendiendo droga y en el mercado, en el mercado, hay equipo motorista que los da unos drogadistas, yo como un la policía tiene que intervenir en eso, Gracias, Genaro Kelly Green. Ahí está la denuncia de él, de Samaná, de lo que dice del mercado. Buenas noches, dígame usted. Gracias, que yo lo bendiga Ok, mi hermano, gracias. Amén, amén, gracias hermano, él me quiere mucho La gente de Samanaya es como si fuera local, el programa lo ve todo Samanaya sí, bueno. Buenas noches eh, Buenas tardes, gracias pastor de Sánchez que te ¿Cómo habla ¿Cómo está? Pastor Juan Francisco Gorcino de Sánchez, dígame Estamos bien, gracias a Dios Me alegro que veo que tú tienes ahí un general, ¿verdad? Sí, así es, el director de la plaza se acuerda el problema que hubo con mi sobrino, ¿verdad? Que me mataron a su vino mío sí. en San aquí. Y el jefe de la policía de aquí de San, que trajo 100 personas en dos, en dos vehículos de Baní, de donde era el policía que mató al sobrino mío. El niño no era un cacho. Eh, era travieso hacía diablo eh, eh, su matrimonio como hemos dicho su padre y su madre eran matrimonio informal porque no estaban juntos los dos la educación ya tú no sabes cómo era y ese niño se metió en su delincuencia creo que la Biblia dice Pitágoras que, que tiene que quitar vida y poner vida a Dios eh, caso yo te lo mandé, tú lo pusiste en el video, cómo me mataron al sobrino mío, por encima de la mamá mía, por encima de mi sobrina, por encima de una hermana mía que vino de Puerto Rico, y, y las la sobrinas mías están para la capital, y se fueron para allá, para donde Nuria y, y, y Alicia Ortega, que quieren poner, eh, decirle a ellos porque piensan a sacar al hombre, le dieron tres meses de medida de cohesión, empiezan a sacarlo. Yo quiero que usted me dé una explicación en cuanto al general que tú tienes ahí un hombre que se le ve que es de plomo, un hombre serio que le estoy viendo. Y yo quiero que tú me dé, que general me dé una explicación de esto, sí, eh, porque fue que lo mataron. ¿Me entiendes? Yo creo que bueno. la policía tiene un y una forma de cómo meter preso a los maleantes y botar la llave. Muy bien, pastor Rafael. Entonces, ¿sí? Este muchacho supuestamente eh, eh, era, eh, le hacían hacer travesura y él también le daba su peaje a esta gente que, que lo mandaban, que, había, que hay muchos policías que hacen eso. Eh, hace su diablo y le daba su peaje también a muchos policías. Que me explique algo de eso. El tipo está preso en San Maná con tres meses de media cohesión, pero ya yo oigo por ahí que están pensando que cuando terminen los tres meses lo van a sacar. Dime algo de eso. Muy bien. Eh. Eh, eh, gracias, Pastor Francisco Cordero. General, eh, Pastor, no tiene... Eh, acaba de llegar a, a, a la plaza de ese caso. Tenemos el video... Él no lo envió, donde el policía llega al lugar, le dispara y lo, mata, y lo mata. Ah, bueno, ya usted lo conoce, pues usted sí. le puede dar una respuesta, que él dice que supuestamente están por soltarlo después que presentaron las evidencias. Sí, nosotros en primer orden eh, lamentamos mucho eh, el caso, eh, porque cada vez que un ciudadano pierde la vida a nosotros como, como policía también nos duele. Eh, el caso ya está en manos de la justicia no está en manos de nosotros la policía eh, ya eh, nosotros no administramos justicia ya ese caso eh, se está ventilando en los tribunales cualquier cosa eh, usted realmente se queja en dado caso si cree que lo van a soltar, que no creo que fue una vida que se perdió nosotros no apenó mucho, no vimos ese caso yo creo que él debe auxiliarse del Ministerio Público a hacer una visita, a, si así lo desean, a la Procuraduría General de la República, claro. que está como vigilante de la sociedad y que ha solicitado después de la medida, porque tú estás en la fase preliminar, mi querido, todavía, eh, en esa parte de de, de, de, la pre, de los previos de juicio. Si ya se dio una medida de coerción, eh, por la razón que sea, y ustedes entienden que merece estar más tiempo por el caso, ustedes apelan esto, solicitan y cuando vaya a juicio de fondo ustedes demuestran la culpabilidad de esta persona es el camino que deben seguir sí sí correcto, correcto, así mismo buenas noches, dígame usted tengo aquí varios mensajes para que usted pues, eh, termine la idea dice Edmita Hernández Rodríguez desde Enagua, le conocí, él no me conoce a mí es una persona correcta y nos ayudó aquí a terminar una bulla que había en las inmediaciones del lugar donde trabajábamos. Me lo saluda. Ahí está, dando testimonio desde Nago. Buenas noches, dígame usted. Sí, buena. Mira, eh, yo quería que me hiciera el favor de que me General me diera la respuesta de lo que yo le estuve hablando, de esos motoristas que andan sin mofle. Allá en Tenares. Ajá. Claro. Haciendo daño al medio ambiente y haciéndole daño a la sociedad. Entonces, yo quería que General me diera una respuesta de eso. A veces si aquí se, se comienza a hacer algo con esos motoristas escandalosos que no tienen mofle. Que aquí debiera cada motor andar con su mofle. Es lo que yo entiendo. Es cierto. Yo soy testigo de eso, General. Eh, en el, el, el destacamento que está ahí en Tenares, en la misma entrada, eh, yo tengo un familiar cercano a Cuatro Cuadras estábamos nosotros ahí y hace aproximadamente un mes estaba un grupo de mozalbetes supuestamente filmando escenas de una película y se quedaron ahí tomando un four wheel, un cuatrimotor como quieren llamarlo, four wheel, ¿qué le dicen muchachos? ¿verdad? Y estaban ahí levantando, haciendo un espectáculo y estamos hablando que estaban a dos cuadras de donde está el destacamento policial hace un mes y no hicieron nada y no pasó nada, a pesar de que yo llamé, doy ese testimonio. Ah, bueno, mire, yo le tengo para decir a este ciudadano. Eh, que eso es lo que yo quiero precisamente, que vayan denunciando las cosas. Yo me voy a comunicar con el oficial que está allá, eh, el teniente coronel Poche, un oficial académico también, un oficial muy preparado. Me voy a comunicar con él también y con el oficial de AME, de la DGC, para que hagan levantamiento. Y le voy a pedir a ese ciudadano que por favor nos llame al teléfono para yo direccionarlo allá, para ponérselo, para que él se ponga de acuerdo con esos oficiales, para tratar de, de corregir ese mal. Que, que sí, que estamos, vamos a accionar en, con relación al caso. ¿eh? Muy bien, y aquí tengo, pues, desde Samaná, me dice Edgardo Perdomo, eh, aquí tenemos, en el área del malecón, Música permanente cuando termina el toque de queda, han pasado las patrullas y lo dejan seguir fiestando. Eso es algo que debe tomarse en cuenta oh. en Samaná. En el área del malecón, me escribe esa persona. Incluso aquí tengo el número, me dice que se lo puedo dar para que lo tenga como referencia y le llama a esa persona. Buenas noches, dígame usted. Pero ya general pasamos de, del conocimiento de la gente a, a la queja porque esa es la característica de este programa. Sí, claro, la interacción claro. permanente. Buenas noches, hermano, adelante diógenes. Sí. aquí la mayoría de atrasos sucede en la parte alta, que era que más debe generar y abocarse eh, a, a vigilar, en qué parte, oh, tú, eh, en qué parte oh, tú, en qué parte, oh, en qué parte tú, tú escúchame, gracias, hermanito, escúchame, hermanito, la parte alta que coge. escúchame, hermanito, para que él pueda saber, cuando tú hablas de parte alta, ¿en, en qué parte tú estás. ¿En, él está en los Weber, dice que en los huevos han habido varios ataques. en los huevos también antes era atracable entrada de él por la libertad y la paz no se siente en patrulla aquí, ni, ni la presencia de la policía bueno, esperamos que usted nos ayude en, la, en, la, en la pues, él de con de la guerra nosotros guerra. general es un hombre bueno sí. ¿Sí? ok eh, gracias en la, cuando, como uno va para Atenares en esa zona en la parte de la libertad a mano izquierda está esa organización coinciden ahí okay. buenas noches dígame usted Dime, hermano. Bueno, bueno, buenas noches, mi ese, ese aliado de este espacio y de Ama el orden, Juan Pablo Estrella, desde La Peña nos llama. Buenas noches. Sí, y trabajamos en los negocios del centro como seguridad general. Yo soy miembro de la, de, de la directiva ahora? de la Junta de Vestinos de La, ¿De la Peña. Cuando se de instaló dónde? el 911 a el la momento, comunidad de La Peña por la dimensión del terreno que tenemos, nos entregaron dos guaguas. Una para la parte baja, que es el centro de aquí de La Peña, y otro para usarlo para la parte alta. Hemos llevado varios documentos porque la guagua no pudo durar dos meses porque un guardia la debarató, un policía, se extrayó la guagua y la guagua se debarató por completa, él se volcó y a nosotros no nos han dado respuesta de ese vehículo, no nos repusieron, entonces, como usted comprenderá, se está haciendo el trabajo de dos vehículos con uno solo, por lo que resulta difícil que una sola patrulla pueda transitar la parte alta de la Peña, dígase la bajada, el cercado... Y también trabajar la parte baja, que es para acá, la peña, puntón, casa vieja, la mesa, la codal, o sea, toda esta zona tiene que trabajar la una sola patrulla. Entonces, los fines de semana, a partir del viernes, entiendo yo, y por eso mi llamada, para pedirle a usted que nos canalice esa otra guagua que quedaron de enviándolas y no nos las han enviado, y también se llevaron junto con la guagua dos policías que estaban asignados a esa guagua que al llevarse la guagua como ya no iban a hacer el trabajo se lo llevaron también entonces para que nos ayude como quiera nosotros estábamos esperando un par de días para hacerle un documento formal y expresarle a usted la denuncia por escrito de la situación para que nos ayude en ese tema muchas gracias mi mamá. gracias Juan Pablo a ti desde La Peña bueno eh, buenas noches Voy a parar después de estas dos llamadas un momentito veces. para escuchar un momentito al general porque si sí, yo sé que seguimos recibiendo llamadas hasta mañana continuamos. No, no, no. Buenas noches. Dime, hermano. Sí, te escucho. Adelante. De Hostos, yo dime. Hacer sí, sí, yo hacer una pregunta. Él te está escuchando. Él te está escuchando, dime. Uh, ya aquí en Hostos comienzan a hacer robos. Ya comienzan los robos. Nos gustaría ver, es un comerciante que le habla, nos gustaría ver si nada más la policía podía darse su vuelta de, a partir de las de la 10 o las sol Si no puede hacer su patrullaje también a medianoche, darse su vuelta. ¿En qué parte, de, ¿En qué parte, en qué parte de Hostos? ¿En, ¿En qué parte de Hostos, hermano? Hostos. Eso es el centro de Hostos. El en centro el, de Hostos, en eh. el centro de Hostos. Gracias por tu llamadita de Hostos. Tengo una dama que ha, ha esperado con paciencia aquí. Adelante, dama. Buenas noches, dígame. Buenas noches. Sí. Buenas eh, Son dos, mi querida. Espérenme un momentito, que tengo aquí a esta dama primero. Dígame, dama. Adelante. Buenas noches, Pitágoras. Buenas noches. ¿Quién? Yo le puse un mensaje al número de WhatsApp que terminó. 082, con respecto a una estafa que me le hicieron a mi hija ¿En qué, eh, general, ¿En qué consistió? Yo voy a poner los detalles de la estafa Yo vi ahora, porque lo que estaba hablando el general Pude ver los recibos y la foto que me enviaste Pero es bueno que de manera breve explique en qué consistió la estafa ¿Qué, te, qué le hicieron a tu hija? Estafa, eh, colócate, colócate, colócate en un lugar donde esté bien la señal Para aprovecharla y que no se interrumpe Escucharte bien Dime okay. ahora mi hija se llama Scarla, a ella la llamaron con respecto de que le iban a vender un tanque y una caja para revender ropa de un envío, que yo tengo el número también. Entonces, ahí le dijeron que tenía que depositar el dinero para traerle la caja. Y luego, resulta que le pidieron una cantidad de dinero grandísima, 28,800 pesos, y luego le piden 38,000 y ella se lo envió. Ay, ay, ay. Luego yo pude contactarme con la persona que era y pude rastrearla. Y la persona es de ahí y Medio de Santiago, son dos. La tercera persona no sé de dónde, es, de dónde es, pero yo pude contactarla y me dice que es un tal Juan, que él está presa. Entonces yo le pido al general que me ayude, porque hay muchas cosas que se quedan así. Y son personas que son muy peligrosas, incluso hoy te citaron ellos para que yo fuera a un lugar a recibir el... Quiero que General me ayude en esto, que me haga el favor. Vamos a ayudarte Pase todo, noche. porque lo que tú tienes ahí constituye como una, como una estafa y tú tienes que apoderar a un abogado para querellarte en contra de esas personas. Entonces, eh, aquí ella me envió las la fotos, las pruebas, los recibo. Obviamente, una asociación de malhechores, el General le contestará ahora. Nunca usted debe hacer depósito de sumas de dinero cuando usted está haciendo transacciones telefónicas o vía internet porque la mayor cantidad de estafas que se hacen así, incluso hasta desde las cárceles, sucede de esa manera. Y si es hija y es menor, o siendo hija suya, siempre hay que hablar con los padres y nunca actuar de manera precipitada. Y nunca, escúcheme bien, nunca hacer depósito de suma de dinero. General. Sí, esa persona que llegue por el cuartel, para yo direccionar ahí donde el oficial de investigaciones criminales, y para ver cómo lo ayudamos, claro que le voy a dar los datos y le voy a dar los números y todo. Ella me lo envió ya por el 48100. Sí, señor, como no, que cuente con nosotros. ¿eh? Buenas noches, dígame usted. Sí, buenas noches, hermano Pitágoras. Sí, ¿de dónde me habla? De aquí mismo, de San Francisco. Un momentito. ¿Sí? Un momentito, señor. Eh, yo tengo aquí una persona, tú dices que van a comenzar las clases presenciales en la universidad autónoma En la, en la universidad, porque ya eh, ¿Sí? se Está avanzando, y aquí en la universidad, en la zona universitaria en general Esto aquí, esto aquí cuando hay clase y cuando no hay clase Esto aquí no, nunca, es, es un mal que no que, que parece que no tiene remedio, general. Él, habla, él habla de la UAS, en esa zona han atacado profesores porque es un poco oscura y como la gestión pasada del ayuntamiento eh, realizó la construcción de unos muros las personas prácticamente quedan atrapadas, son zonas muy oscuras y las urbanizaciones que quedan en los alrededores eh, eh, se prestan también a los atracos, a eso que él se refiere ha habido muchos atracos ahí en, los alrededores, en la de frente que es la Toribio Piantina, la Toribio Camilo y la que queda en los mismos alrededores de la UAS. ¿Y qué han hecho anteriormente con relación a eso? Ya, eh, porque si ya se sabe esa problemática, ¿qué han hecho entonces? Hay grupos de junta de vecinos que se han, que han ido, se han querellado a los que han robado, algunos los han encontrado, otros no. Ellos piden mayor vigilancia, okay. presencia policial. Cuando, ahora ahí que también. va a comenzar, eh, porque usted sabe que el centro eh, ahora que es eh, UAS, Recinto San Francisco de Macorís, ya tiene casi 20.000 estudiantes. Bueno. O sea que eh, cuando hay movimiento Pues ahí, ahí hay una mayor cantidad Bueno, finalmente Para escuchar una recomendación del general Porque el pueblo no se para Dígame señor y discúlpeme Adelante que estaba esa persona primero Dígame. Sí, le escucho ahora señor, adelante Buenas noches, adelante Gracias por esperar dos minutos, dígame Señor, le estamos escuchando Le estamos escuchando, mi querido Comience a hablar Le escucho, dígame Sí, señor, le estoy escuchando. Eh, dígame, ahí está la esposa diciendo, ¿te escuchan? Dígame. Sí. Oye, aquí en San Francisco. Bájate el volumen del televisor. Dile a tu esposa que lo baje, que no te puede escuchar. Bájate el volumen del televisor. Sí, por favor. Sí, porque la gente nos llama. Adelante, ahora sí te escucho. Dime. Sí. Oye, te decía que aquí en San Francisco Macorís hay un caos por motores. Eh, no sé por qué sé que no le venden la chapa o no tienen placa andan mayormente sin placa pero lo peor es que andan en vías contrarias no respetan ningún tipo de vía y eso eh, ocasiona muchas veces muchos inconvenientes y muchos accidentes primeramente inconvenientes porque si tú vas el la cerca un motor de ellos si tú vas los choca o los tumba ellos no quieren ir a México ellos quieren que se les resuelva en vista y a veces puede tener inconvenientes personales, o una tener inconvenientes personales, porque uno paga un placa, o seguro, un matrícula, licencia, por un vehículo eh, para proteger, para estar protegido, y ellos no, ellos no se llevan de eso, ellos quieren que se les resuelva ahí mismo, Y una vez hacen un grupo, y hacen un coro, un grupo que lo, lo apoya todo, y uno tiene prácticamente a veces que se ven muchos de ellos, o irse a la super, si no, con, con cuanto uno pueda. Y eso, aunque. Va a un pero eso hay que erradicarlo, eso hay que tomar en cuenta. El, el, el uso y abuso de la carretera en vía contraria, cualquier hora del día, si no carretera de y avenida, que ya no la anden al revés. Muy bien, señor. Te voy a pedir un favor antes que el general conteste. Cuando ustedes vean un ciudadano en esa, en esa actitud, usted tiene siempre su celular en la mano. Grábenlo. Grabarlo para ver el rostro y poder ubicar a esa persona, ustedes nos hacen un favor y facilitan la labor policial general. Si usted quería contestarle a la, a la persona sobre eso. Bueno, diría yo que es un asunto ya de. de, de Agustín, de, llámame ahora. De una educación prácticamente como ciudadano. Porque ahí hay, está eh, hay la ley de tránsito. Eh, el según el te, Intran está haciendo operativo permanente. Entonces, ¿qué le puedo decir? Eh, siempre es bueno que reine siempre la sensatez, la prudencia como ciudadano. Hay muchas personas que no controla, que no controlamos lo que es las emociones, las emociones hay que controlarlas, siempre todo el tiempo para cometer menos errores. Si usted tuvo un accidente de tránsito, eso no es de que, que, que se va a resolver ahí mismo. Hay un tribunal, hay una ley que regula eso. Usted eh, tiene un seguro. Usted tiene un seguro. Los seguros tienen representantes legales. Vaya seguro eh, agote la etapa, de ir a la policía, de ir al entran y no hay que matarse. No hay por qué, pero el ciudadano a veces se desespera. Eso es verdad. Eh, Finalmente, para un mensaje final del general ante toda la gente y de su grata participación en este espacio. Eh, gracias por acceder a la invitación de manera anticipada. Buenas noches, dime Pedro González. Buenas noches, Pitágoras. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas noches, general. Bienvenido. Gracias. Eh, general, eh, me gustaría que usted se dé una vuelta por la guarda ¿verdad? para que usted vea el desorden que hay aquí con los motoristas. Yo, yo tengo un motor también. Pero aquí hay que hablar con mucho cuidado, porque aquí hay unos tigres, unos tigres tigre, calibrando y ya empezamos sabe. hablar. Dice que anda mucha gente, dice Pedro González, y que eh, no respeta la ley. Adelando, Orlando, Hernández, dime. Eh, buenas noches, Pitágora. Buenas noches, señor. Eh, bienvenido a San Francisco. Jefe, eh, aquí en San Francisco, en Macorís. Eh, han pasado personas que en realidad han valido la pena yo he tenido una persona muy muy cercana amigo, eh, fallecida de tiempo, el general Juan Ramón de la Cruz Martínez que hizo un, sí, hizo un excelente trabajo aquí en San Francisco de Macorís hizo un excelente trabajo aquí en San Francisco de Macorís y no es que sea la misma persona pero yo quiero que usted se ponga esos mismos pantalones que trajo este señor aquí y que por personas en realidad que son enemigos de los vecinos, por el señor Ramón de la Cruz Martín era de aquí mismo, de Pimentel, ¿se me entiende? Pero hizo un excelente trabajo. Queremos ver algo semejante o mejor, ¿se me entiende? Gracias a Orlando Hernández, por el general vino con su propio pantalón y con su propio estilo. General, un mensaje para toda la gente que... que le, Bueno, yo te escuchó al pueblo entero interactuando con usted, en este Tocando el Fondo. Sí, pero me habló de, de, de, de, del, del general... Eh, sí, de la, de la Martínez, Martínez. un gran amigo mío, no, no, a no, nivel no. personal, toda una, una institución, un no, representante no, es un, un profesor. Extraordinario, eso, un fue, eso fue un profesor, verdaderamente, un hombre eh, tremendo. Yo siempre fui un admirador de él, eh, por su forma, su estilo, un policía comunitario. Yo recuerdo que a veces iban a hacer una huelga y a hacer un zancocho. O sea que es un hombre que, que sí le sí penet... con su estilo único. Sí. Él le penetraba, la... es el policía verdaderamente, el comunitario verdaderamente, no un oficial que, que, que se quede como no, ni el escritorio, el de uniforme. No solamente. no siempre fui un admirador, de, de, de, lamentamos mucho su vida de tiempo. ¿eh? Un mensaje final para toda la gente que pues no ve, gracias a usted por la visita general y auguramos eh, toda la suerte del mundo, aunque la suerte sabemos que se acompaña del trabajo y la puerta de Tocando el Fondo de este abogado y servidor siempre estará a su disposición. Muchísimas gracias doctor, de verdad que al momento que le conocí usted nos ayudó a resolver ese problema, usted fue el mediador, usted fue el eh, que protagonizó prácticamente ese asunto, y de verdad que le agradezco. Y decirle al pueblo y no solamente a la provincia a Duarte, sino eh, a las provincias que componen esta regional, que yo estaré pasando eh, y coordinando acciones con esos mandos eh, que están apostados en cada en cada provincia a escuchar esa queja y a dejar algo verdaderamente. Yo quiero hacer una verdadera estructura que funcione, una verdadera estructura que funcione, que para dar servicio eh, a, al ciudadano eh, y precisamente a todas esas quejas, esas quejas son importantísimas, ustedes son verdaderamente eh, las personas que están vigilando nuestro trabajo nosotros no nos sentimos mal cuando nos critican nosotros al contrario agradecemos, porque así uno direcciona un policía que se esté saliendo de, de, de lo que es la norma, porque la esencia nuestra la esencia de, de, de, de, de la Policía Nacional per se y de nuestros superiores, en este caso el Mayor General Licenciado Eduardo Ramón Sánchez González, eh, eh, es servir, es una mística de servir, de tratar de hacerlo bien, de que la sociedad sienta que nosotros como institución lo estamos protegiendo y que cuente realmente con nosotros. Así que eh, muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias a usted por la visita. Y nosotros esperamos que se repita y que, eh, como decimos nosotros, las cosas buenas hay que repetirlas. Además, desde que se estableció la segunda vuelta, la segunda vuelta constitucionalmente está permitida. Ya la segunda invitación está abierta. No, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, pues vamos a cumplir un compromiso de publicidad y agradecemos nosotros, antes de irnos a la pausa. Aquí se quedaron pues pendientes muchísimas llamadas. No quiero que nadie... Eh, y mensaje para, para no mentirle voy a enseñar aquí un momentito antes de irnos a la pausa porque después eh, todo ese público se nos queda pero no podemos hacerle todas esas preguntas y miren quedaron todos en visto, acércalo aquí no podemos darle respuesta a todo eso miren, a todo eso, miren todo eso todo eso miren en pantalla, despacito ahí ahí, ahí men. ahí sí miren todo esto miren, miren los mensajes como están imposible darle respuesta a todo eso solamente para esta noche eso quiere decir que hay que volver ¿verdad? a invitarle nuevamente y agradecer eh, su participación en este espacio. Eh, solamente me voy a, a limitar a, a, a leer dos mensajitos que le enviaron. Parece ser que son personas que, que le conocen eh, y, lo, y quería que, querían que yo lo, lo guardara aquí. Dígame General, que le auguramos éxito. Su compañero de armas estuve trabajando en la inspectoría con hombres rectos y serio, Teniente Veras Rafael, bueno, él sabrá por qué lo dijo de manera invertida. Bueno, agradecemos la presencia del General Juan Pablo Ferreira veras Director Regional Noreste, en este Tocando el Fondo.